Es el tipo con lente, es especial de fin de año, bitchy, de la Cypress Proud. Ey. Mi pana me dijo, oye hijo, no debe importarte lo que otros dijeran Haría todo, haría nada Para ver si te para el dream bar o Para mi cartera Solo para ver cosas raras, Por ver quién se para Por todas sus quimeras Aunque tenga que sufrir la la fruta prohibida, esmoque, manzanas o peras Lo enciendo en tu atro, en tu sitio, un fire Como al principio en tu patio Siempre quise quedarme otro rato No despetitas ni tratos La vida de raper es una mierda Llego a la casa a la... Para esos platos a sentir que no vale tanto la pena Para que me seduzca ella con esos encantos Decirle, ebrio a la Witch, cúrame de los espantos Ponte cabeza ese santo y que pase en el fuego La chispa, la lumbre Para aprenderlo y quemar su manto Quemar su manto Le digo que no es para tanto oh. Y luego quemar su manto porque no la tolero Y tampoco quiero ser poco certero En el verso del canto Leer a Bolaño Perdonarte el daño Por ser fin de año Débiles facts, fax bro La regla es no ser el de ayer Actuar no pensar en hacer Sufrir para merecer Yo prefiero perecer O fenecer O fallecer O cualquier frase parecida Fumar hasta el cáncer hasta que me canse Y encuentre la cura del SIDA Qué fantasía Si son todos mis días Le digo que se jodes Arpía, les grito G yeah, a los rappers, pienso Y si me estrello en la vía, para que luego ellos digan Que me querían, fucking New Year, fucking New Year, qué fantasía, si son todos mis días, les digo Que ese jode, sarpía Les grito G yeah, a los rappers, pienso Y si me estrello en la vía, para que luego ellos digan Que me querían, fucking New Year, fucking New Year